Continuando con el capítulo de composición, en esta parte vamos a ver un par más de nodos. Vamos a hacer efectos como el desenfoque de campo. Con el mismo recurso también vamos a hacer un poco de niebla. Bueno, no es niebla, en realidad ese sería el volumen del agua en este caso, pero bueno, también se puede utilizar como niebla. Y vamos a agregarle un poco de, de, de colores naturales a la imagen. Y al final un poco de, también de ruido. Como para que no se vea tan suave y tan poco real. Así. así que bueno, vamos a acomodar toda nuestra composición hasta ahora. Y vamos a ver de dónde vamos a sacar el recurso para hacer la niebla. Vamos a utilizar el valor de profundidad, que en 3D suele ser el valor Z. Eh, nuestro nodo Render Layers tiene una de sus salidas, que es el Z que se suele llamarse el del buffer Z. C-buffer. Como pueden ver, no, no parece mucho, es algo todo blanco y hay algunas partes grises. Lo que vamos a hacer es achicar este valor, porque en realidad hay información ahí, pero por defecto es muy, muy grande. Así que vamos a utilizar un nodo tipo vector, se llama map value. Es un nodo chiquitito, pero muy poderoso, lo que primero vamos a cambiar para ver en qué consiste, es el Offset. Como pueden ver, cambiando el Offset. Estoy diciendo a la Blender que calcule a partir de una distancia, por ejemplo ahí. Y cambiando el Size, voy a escalar esta, este, el tamaño de lo que sería mi Buffer, de C Buffer. Y ustedes mismos pueden ver el resultado. Así que, jugando con estos dos valores, con el size, para ajustar mi C-Buffer y poder controlar el offset de manera más precisa, podemos llegar a más o menos algo así. Y lo que estoy haciendo ahora es que quiero dejar en negro, porque quiero utilizar esta, esta imagen ahora en escala de grises como factor de, mi, eh, de mis curvas de color. Porque quiero cambiar el color de acuerdo a la distancia. Por ejemplo, si cambio color, cambio, por ejemplo, algo así, y juego con el factor, ven que va a afectar el efecto, por supuesto. Pero lo que podemos hacer es controlar este efecto con el nodo eh, Map Value con la escala de, el, la escala de grises que estábamos utilizando que acabamos de crear con el con el z buffer si buffer vamos a seguir ajustando eso o lo que podemos hacer es utilizar otro nodo para controlar el map value de manera más precisa que es una, una banda de colores, está en tipo converter color ramp. De esa forma, como podemos ver, seguimos teniendo la imagen en escala de grises, pero podemos controlar mucho más fácil a nuestros, nuestros colores. De esa forma, podemos hacer el efecto más remarcado más fácilmente. Vamos a tratar de poner unos colores más evidentes. Ahí está. supone que el mar es... no hay luz, así que es oscuro. ¿no? Así que vamos a lograr tratar de hacer algo así. Jugando con la curva. Si exageramos mucho puede notarse demasiado el efecto. Acabo de cambiar el tipo de, de interpolación de esta rampa de color. Delinear a base plane. Lo que podemos ver es que hay un borde horrible cuando hacemos. Cuando hacemos este, esta corrección de color. Es porque el valor Z, el C buffer, no está, no tiene antialias. no está siendo suavizado, mientras que la imagen original sí lo es. Por ende, al intentar utilizar esta imagen sin suavizar, como factor, cambia los colores en la parte no, no suavizada. Por ende, deja este bordecito. Pero eso lo vamos a arreglar más tarde. Ahora vamos a agregar un nuevo nodo, que se llama de focus, también está el, es del tipo filter que si cambian el valor de Z scale Z-Scale, pueden ver lo que hace el efecto. Desenfoca mayormente. Y si conectamos en, el, en la entrada Z o Z, si conectamos nuestro nodo Map Value, ahora Blender tiene información para decir, ok, cuál, ¿qué tengo que desenfocar y qué no? Como pueden ver está todo, ahí hay, hay unos errores, está todo oscuro en unos puntos, como que está fuera de rango, como que tiene demasiado blur. Así que siempre es bueno ajustar el máximo, Max Blur. Como tipo de, de bokeh me gusta eh, el, hexágono, el hexágono, la figura del hexágono. Así que vamos a renderizar a ver cómo quedó. Y queda con que con la imagen anterior porque por más de que yo esté haciendo todo este lío de nodos no está conectado con el composite eso es lo que le había comentado antes así que lo que tengo que hacer es utilizar Y también podemos ver el view el viewer node en la ventana de imágenes. Solo le dice para hacer un zoom y así mostrar más el efecto. Dos valores que vamos a activar también en el map value es el mínimo y el máximo. Así Blender acorta la distancia más todavía. Y no deja porque también está en punto flotante. Eso, es información por lo que a veces puede traer errores así que ahora simplemente reemplazamos ponemos nuestro desenfoque al principio de la escena al principio del todo y después a partir de ahí utilizamos esa imagen para tanto la corrección de color o el blur que habíamos aplicado en el tutorial anterior quedó mucho azul me parece. Ahí está. Así que ya tenemos nuestra composición con glow, con corrección de color, con desenfoque y con niebla. Vamos a exagerar también este tipo de desenfoque si es que lo queremos... Ahí quedaría un poco irreal, ¿no? es como que el foco de la cámara no está bien, así que vamos a jugar valor 30, está bien. Estoy grabando cada uno de estos pasos, así que los van a encontrar también en el mismo directorio de donde está el tutorial. voy a hacer ahora vamos a agregar otro tipo de, de brillo otro nodo que me gusta mucho que es el filter glare que no es una especie de glow como, como por ahí el nombre indica sino que es, es otro tipo de, de brillo pero me gusta también por el tipo de colores que da por defecto no vemos ningún cambio cuando cuando jugamos con este nodo a no ser de que cambiemos el mix el valor mix pero tampoco eso tiene mucho efecto hasta que no jugamos con el trello que si está en uno no va, no va a hacer mucha, mucho efecto por ende lo bajamos y ya podemos empezar a jugar como lo valores como el fade para la distancia de estos brillos y siempre podemos mezclarla con la imagen original lo que me gusta de este nodo Glare es los distintos colores que da, que al mezclarlos con la imagen le da un poco más de información de, de color, y no queda tan tan plano como antes. Voy a aclarar la imagen un poco antes de que llegue al Glare, porque con el Glare se, se oscurece un poco. Así que la voy a aclarar antes. Y luego la paso por Glare y la mezclo con la corrección de color principal mediante Overlay, que es en realidad el nodo Mix con el tipo de, de mezcla cambiado. Podemos también regular la cantidad de estas estrellas que vamos a hacer, que en realidad son como trazos. Y ahí está. Siempre se pueden achicar estos nodos apretando la tecla H. Siempre se, se pueden minimizar los nodos. Que así no ocupen tanto espacio en pantalla. que después del clear pasamos por todos los mismos, seguimos con la cadena, por toda la misma cadena que ya teníamos antes, y ahí está, queda un poco plano, así que como último paso, después de toda esta cadena que ya hicimos, al último me gustaría agregar una especie de ruido. Ese ruido lo voy a hacer con una textura, tipo input, nodo tipo input, textura. Y ahí voy a elegir una que ya tengo hecha, pero que ustedes pueden hacerse también como hacen cualquier otra textura. En este caso estoy utilizando noise, que es una, en realidad no es una textura noise, es close, con un valor chiquitito de, del tamaño así que lo que hago es no conectar ahí el input sino directamente usar un color mix para mezclar estas dos imágenes utilizando overlay ahí podemos ver que ya tenemos un poco de ruido, por ahí es muy fuerte con uno, con dos no sé si la compresión del video se llega a ver bueno ahí sí pero en la compresión del video por ahí no se llega a, a ver el detalle pero en un render más grande sí se vería ahora estoy jugando con la escala de mi textura pero creo que por defecto está bien y lo que hace este nodo es darle un poco más de, como de dureza o sea lo que hace el efecto noise a la imagen en realidad que sería más como una foto se vería no, nunca se ve tan tan suave ni plana siempre hay algo de ruido así que bueno ya tenemos nuestra composición Un poco más avanzada que el tutorial anterior ya vimos otros nodos y ya mezclamos ya tenemos bastante lío en nuestro editor pero bueno vamos a hacer más lío todavía